Aquí en mi canal de YouTube, en el día de hoy estamos así, verticalmente porque vamos a hacer un video increíble que sé que les va a encantar muchos me han preguntado y si ustedes me siguen en Instagram se si han dado cuenta que a mí me encanta cambiar de estilo, de color de cabello y créanme que no es porque me esté tiñendo el cabello constantemente sino porque me encanta utilizar pelucas de todos los estilos cambiar los colores, jugar con ellas, mejor dicho me parece increíble y ustedes ya me han preguntado dónde las conseguía si eran muy costosas, cuáles eran las mejores y obviamente en internet ustedes pueden encontrar una cantidad de pelucas obviamente yo no soy expertísima en el asunto de las pelucas pero hoy les voy a enseñar cosas muy básicas que tienen que tener en cuenta al momento de comprarlas y las características que tienen que tener, cómo no la vamos a colocar, etc. En el día de hoy incluso tengo una peluca totalmente nueva. Miren, ni siquiera la he abierto. O sea, está nuevecita. Me llegó el día de ayer y la compré por Amazon. Según mi Amazon, esta me costó 42,90. Y tiene casi 5 estrellas. Um, de reviews y pues me encantó porque se parece mucho al tono que yo llevo puesto. Espero que sea esta, la verdad no he visto el color, en las fotos se ve como este tono, así que no sé qué es lo que va a pasar y vamos a abrirla, vamos a mirar qué tal está y esta peluca se llama Tabby Way Synthetic Lace Front Wig Long Straight Number 13 Color Blueless Heat Resistant Free Synthetic Replacement Hair Wig for Women. Hudson. Ay, casi que. Okay. Esta es nuestra peluca. La verdad, el tono, pues que se parece. No, no se parece como mucho, pero me gusta. Y también vienen con estos caps, como con estos gorritos color piel. Que se deben poner antes de la peluca. Y traen dos. Vamos a quitarle esta mallita. Que trae como para que no se enrede. Y qué es lo que me gusta de las que dicen lace front. Esta es la que nos va a hacer ver mucho más real nuestra peluca. Les voy a enseñar una peluca que no tiene lace front. Y honestamente... Las que no tienen legs front tienen como una elevación en esta parte de enfrente y se ve claramente que no son reales. Este yo se lo recorté. Si se pueden dar cuenta, está recortado porque esto viene hacia adentro, así. Y me lo voy a colocar para que ustedes se den cuenta cómo se ve. Obviamente voy a intentar poner esto para atrás. No me lo voy a poner bien, pero es para que ustedes vean. Bueno, si se pueden dar cuenta... Ahí se ve claramente que es una peluca, no tiene como ese espacio de la telita que les decía para eh, que hayan como unos pelitos que salgan como el cabello natural, si se dan cuenta, sino que simplemente es recta. Y con ese tipo de peluca siempre nos toca colocarnos algo para que no se vea como tan fake, <risa> por así decirlo. Listo, con lo que voy a continuar es cómo ponerla, cómo hacer absolutamente todo para que se vea muy bonito. Así que voy a dejar de hablar y lo voy a hacer como voiceover para eh, pues explicarles mucho mejor. Bueno, amores, aquí lo más importante para comenzar es que vamos a hacer dos trencitas al lado y lado que queden lo más ajustadas posible y que cojan todo, todo, todo el pelo. Por favor, esto es súper importante. Las vamos a poner como en una cruz hacia la parte de atrás para que sea un poco más cómodo cuando coloquemos el gorrito de color piel. Y así tampoco se va a ver como una montaña gigante cuando se coloque en la peluca y se vea deforme o en la parte de atrás o a los lados. De esta manera, como les estaba diciendo antes. Ahora vamos a colocar el gorrito de color piel, los que venían incluidos con la peluca. Tengan mucho cuidado porque a veces este gorrito se puede atascar en la parte de atrás con los ganchos que utilizamos para coger las trenzas atrás y se puede romper. Van a procurar que el cabello quede todo, todo, todo dentro de este gorrito, sobre todo en la parte de atrás. Esto es bien importante, lo que hice fue agarrar todo el cabello de la parte de enfrente, si se pueden dar cuenta, con este ganchito para evitar cuando coloquemos este y estemos colocando el lace y lo estemos cortando, eh, no vayamos a cortar los pelitos de la parte de enfrente. Súper, súper importante es que la peluca traiga estos ganchitos en la parte de abajo y en los lados, si se dan cuenta trae uno aquí, y el otro a este lado para agarrarla mucho mejor a nuestra cabeza y además traen estos ganchitos a los lados que es lo que nos va a ayudar a ajustar la peluca en la parte de atrás y que no se nos vaya a soltar lo que voy a hacer es poner la peluca en aquí si se dan cuenta ahí estoy yendo hacia atrás para asegurarme que cojan los cauchos ahora vamos a cortar nuestro lace de tal forma que nos vaya a quedar natural y nos vaya a quedar bonito bueno amores con unas tijeritas bien chiquiticas estas son puntiagudas así que tengan mucho cuidado van a hacer un recorte así por toda toda la mitad para que sea más fácil recortar de lado y lado de nuestra peluca en este procedimiento les tengo que decir que tengan paciencia no se afanen en cortar esta telita porque es súper importante y así les va a quedar la peluca de ahora en adelante. Lo importante es que dejen un poco de tela todavía en la peluca porque esta tela les va a ayudar muchísimo a pegarlo en su cabeza. Entonces no vayan a cortar a ras porque pueden estar dañando la peluca y pueden estar cortando los pelitos que están en el lace. Listo, ya lo cortamos, si se pueden dar cuenta no lo corté tan a ras de la peluca sino dejé un poquitico hacia la parte de enfrente Vamos a pegarla literalmente a nuestra cabeza Con este de Blasting Freeze Spray for Screaming Hole de Schwarzkopf got to be Este es el mejor, se los recomiendo un montón, es buenísimo lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a aplicarlo y necesitan tener un secador a la mano, es súper importante. Está ya. ya cuando está así totalmente pegadita miren de que ya la puedo mover y se me mueve toda la frente si se dan cuenta y ya podemos retirar aquí atrás y la podemos comenzar a peinar la pueden comenzar a alisar bueno amores, miren qué linda se ve la verdad me gustó mucho ya vamos a arreglar la parte de acá enfrente pero quiero notar varias cosas en esta peluca primero que todo Está brillante y el cabello no se ve totalmente sintético, para ser honesta. Las pelucas, que son bien baratas, que están más o menos entre los 15, 20 dólares, son las que no tienen lace front y eh, se ven demasiado brillantes. O sea, hasta tiene un brillo bonito, natural, pero hay otras que en verdad uno las toca y son súper suaves, son demasiado brillantes y ya eso no se ve real o por el contrario son muy gruesas y el cabello no cae igual de bonito entonces tienen que tener en cuenta todas esas cosas eh, otra cosa súper importante que ya me ha pasado y es que algunas de estas pelucas se dejan ondular otras no, tienen que tener en cuenta eso cuando la vayan a comprar yo compré una que era ondulada, la alicé y nunca más en la vida la pude volver a ondular así que también tengan mucho cuidado al ser sintéticas no es tan fácil cambiarles el estilo. Es importante que si quieren la peluca lisa, la compren lisa. Si la quieren ondulada, la compren ondulada. Obviamente estas pelucas eh, aguantan un poco el calor, no demasiado, y las pelucas lisas las pueden alisar como para volver a darles un poco de estilo, pero no abusen tanto con eh, el calor en estas pelucas porque pueden dañar las fibras y se puede quemar fácilmente. Les recomiendo un montón que se den cuenta de los comentarios y las opiniones de las personas que ya han adquirido el producto o la peluca porque muchas veces no nos damos cuenta de realmente qué es lo que está pasando detrás del producto, muchas personas se quejan de la fibra, si es muy gruesa, si está muy brillante no se va a ver real en lo absoluto así que les recomiendo un montón leer las opiniones y los comentarios y bueno con... mis amores, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video, obviamente les voy a dejar el link de esta peluca exactamente donde la conseguí exactamente la misma, creo que tienen varios tonos, varios colores, así que ustedes pueden mirar más o menos qué es lo que están buscando. No se les olvide visitarme en mi página de Instagram y en mi página de Facebook, porque por ahí les estaré compartiendo muchas cosas, van a ver las fotos que tomé con esta peluca, sé que les va a encantar, ay Dios, sé que les va a encantar y también voy a intentar hacer otros peinaditos para que ustedes se den cuenta que también le pueden hacer peinados, no necesariamente tiene que ser así lisa, lisa, lisa y también le pueden dar un poquito más de estilo. Por ahora les mando un besote gigante y nos vemos en el próximo video. Ciao!